casos prácticos, ya hacia la praxis jurídica, y creo que nos enseña un potente ejemplo de lo que es la comunalocracia, es decir, desde las luchas de la propia comunalidad, de cómo desde el propio referente local se pueden ir construyendo toda una serie de campos de lucha y de resistencia, y ver justamente cómo en nuestro eh, sistema jurídico, o el Estado de Derecho, ¿verdad? o más bien el Estado de Chueco, porque de derecho no tiene nada, ¿verdad? Eh, todavía hace falta el camino de, la, de legislar, de avanzar en el campo de la legislación jurídica nacional. Eh, paradójicamente, frente a aquellos que quizás se contentan con lo que nosotros tenemos, a ver nosotros... Eh, apenas eh, en septiembre vamos a ver el fruto de los esfuerzos de muchos años de luchas en la Ciudad de México eh, en pro de la constitución de la constitución. Pero este es un primer paso y, eh, aunque eh, eh, les duela a muchos, eh, va a ser la mejor constitución eh, a nivel eh, local en todo el país. Y es posible que podamos tener otra nueva, otras nuevas legislaciones. Y eso en este momento, en este país, en un momento asiago de la historia nacional, puede darse la circunstancia. Entonces, ¿por qué no pensar en, en nuevas eh, tendencias de legislación? Pero para eso también creo que eh, ha sido muy importante la experiencia de todos ellos, de cuáles son los límites de esta justiciabilidad, de estos derechos, que son simplemente pues, el jueguito de la... De, de, de jugar pues con las armas o con los elementos del, de las reglas del juego del otro pero qué hay de esas otras eh, reglas eh, en un evento hace mucho tiempo eh, nos invitaron para hablar sobre la armonización legislativa internacional y nacional yo les decía que la única posibilidad es que lo hiciéramos con Armorol ¿verdad? que lo limpiáramos todo para ver si así, ya no solo la esquizofrenia, sino el Alzheimer, eh, Parkinson y todas las eh, enfermedades demenciales que tiene el Estado mexicano pudieran pues, visualizarse. Porque es increíble de que tenemos eh, una, un, un Estado tan chueco, que los, los espacios y los intersticios eh, jurídicos emancipadores o los espacios jurídicos eh, muy limitados que tenemos, en, en, en las distintas legislaciones mexicanas se pueden utilizar de muy buena manera pero también eh, pueden ser un arma para decir ustedes ya tienen lo que nosotros les hemos eh, podido dar jueguen con, estos, eh, con estas reglas del juego y se acabó la historia y hay un, una especie digamos de, de, de muchos de pensarnos de que eh, a pesar de, lo, de cómo está este estado chueco eh, podemos eh, seguir avanzando yo, me parece que en ese sentido lo que nos presenta Jerónimo es sumamente interesante porque hemos avanzado eh, bastante en materia sobre todo electoral pero falta todavía otros aspectos que también Jerónimo yo sé por las malas lenguas eh, ha trabajado y que son los aspectos también agrarios y que esos aspectos son sumamente eh, eh, difíciles eh, sobre todo de avanzar en este, en este país, en fin, yo es, eh, quiero agradecerle a Jerónimo y quiero abrir un pequeño espacio para preguntas, comentarios de todos y todas ustedes no sé quién quiera participar por allá hay un compañero, vamos a hacer un, un, una mecánica en la que estén varias participaciones y ya luego la reunimos para, para una respuesta Sí, está el compañero, alguien más aquí la compañera, adelante eh, ¿y qué más? otras dos compañeras entonces comenzamos con el compañero ¿hay alguien más aparte de los cuatro compañeras, de los cuatro compañeros que van a participar? ¿alguien más? bueno, comenzamos con estas cuatro y luego vemos si hay segunda ronda Sí. bueno, bueno, bueno no, no sirve bueno es... Nada no, más una pregunta. Antes que nada, obviamente, gracias por compartir esta, estas experiencias de, de trabajo jurídico en las comunidades. Eh, la pregunta, este, viene eh, en esa comunidad, este, de qué tipo de pueblos la conforman. No, no lo, no la escuché al principio, disculpa, porque llegué un poquito después y, este. Y en el caso de, de esta de estas acciones jurídicas de representación, eh, únicamente actuó usted compañero como representante o también este, los, alguno de los integrantes del, de los pueblos? Sería nada más esa pregunta. Sí. A mí me parece importante saber cómo, cómo es la participación de la comunidad. ¿Cómo reciben las recomendaciones que nos ofrecen sobre el tema de los necesitados y las personas externas? Eh, ¿Cómo se ve la transformación? Eh, no se escribe, ¿no? Esta parte de la tiene ciertas ideas citaninas, porque es una que, pienso que eso ocurre en varios pueblos originarios en la Ciudad de México, por la propia, la propia dinámica y la propia necesidad de las personas de desplazarse a otros espacios para conseguir empleo, para llevar a cabo otras prácticas y me parece importante conocer qué ocurre con eso no jurídicos, porque hay procesos ahí sociales importantes. Y... Mi pregunta está un poco relacionada con. El...